11 de la mañana eh, es eh, tiempo de empezar la sesión del Observatorio Ciudadano de Guanajuato en su parte compartida con el público y eh, hoy eh, vamos a tratar eh, varios eh, temas pero vamos a empezar con eh, el relativo a, a algo que hacemos desde hace cinco años como observatorio ciudadano. Nosotros, si ustedes recuerdan, este, decidimos crear un, un organismo para ejercer nuestra ciudadanía de manera más plena, que no solamente conformarnos con ir a votar el día de las elecciones y esperar a que llegue uh -huh. o nuevamente un periodo de elecciones para volver a ser ciudadanos, Si no decidimos eh, observar el funcionamiento de quienes fueron electos para que eh, lo ah. hagan de la mejor manera y nosotros nos convertimos de esa manera en vigilantes de los eh, políticos que acceden a los cargos de elección popular, pero durante estos cinco años, pues sí, hemos eh, hecho posicionamientos, observaciones, recomendaciones, etcétera. Pero no hemos tratado en ningún programa, en, de, en ninguna sesión, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde tenemos como ciudadanos eh, la obligación de señalar los defectos en la autoridad. Parece porque nos han criticado como observatorio, que nosotros solamente criticamos y no hacemos, no hacemos propuesta, pero recuerden que cuando, desde que se constituyó el observatorio, eh, renunciamos a la gestión frente a la autoridad. Y sí nos convertimos realmente en observadores, en vigilantes del funcionamiento del gobierno. Y bueno, hasta ahora lo, lo hemos estado haciendo. Y, y, pero siguen eh, los cuestionamientos a, a, al observatorio. ¿Por qué? Porque pareciera que nos estamos excediendo. Eh, eh, y yo, que, yo lo que quiero es dar la palabra en primer lugar a, a José de la Luz Antibáñez Cantero, nuestro querido compañero eh, Piri, para que eh, argumente lo que era conducente a resolver este este problema de la crítica a los políticos. Está apagado tu micrófono, Piri. Sí. Muy buenos días a los pocos que nos escuchan, pero lo graban después. <ríe> sí, ver. Primero es, no somos vigilantes, somos observadores. Observadores. Y quisiera subrayar, que es cinco años, ¿no? en aquel lugar que se llama La Toscana, el que convocaba y organizó este grupo se llama Carlos Barrera Stephenson sí. un ácido crítico del grupo él sí. lo fundó un brillante muchacho estudioso preparado pero fundó no. el grupo éramos varios los que este grupo en cinco años este puñado de lo hemos conservado porque tiene una vida muy fuerte muy sólida y hemos logrado algo bien importante no nos hemos metido a las carreras políticas. No nos hemos metido de gestor para no andar en la corrupción. No hemos ido a pedir favores al gobierno municipal o estatal en favor de una persona o de un grupo o de nosotros mismos. Por lo cual, esto nos permite tener, en pico largo, cola corta. Tenemos la cola muy corta. Ahora bien, Guanajuato es una ciudad que bien decía el licenciado secretario de gobierno Salvador, ahorita me acuerdo de la una un afamado abogado es una ciudad de conspiradores siempre se están conspirando a lo que quiero llegar es que hoy Guanajuato tiene un tema y un dilema Guanajuato se malacostumbró a que siempre tenía su gobernador en Palacio de Gobierno y la casa del gobernador aquí y quieran o no, era una autoridad moral que está en medio de la sociedad y de, del ciudadano y la autoridad entonces nadie tomaba ventaja en cualquier sentido de la palabra esto se termina a la hora que viene la ausencia de un gobernador de tiempo completo en la ciudad de Guanajuato y se se retira de sus compromiso moral de ser gobernador para los guanajuateses esto provoca que los grupos de poder, porque yo no creo que exista panismo, ni priismo yo conozco muchos panistas que eran priistas antes y no los mencioné, para no meterme en un debate pero hoy creo esencialmente que el débito moral que tiene la ciudad de Nahuoto es que observamos las cosas y las decimos hay veces que estoy dándome cuenta que nos meten palabras que no decimos que meten cartelones que no decimos pero bueno, es el riesgo que llevamos, por ser tan agudos muchas veces, el grupo en las observaciones. Finalmente, quisiera comentar algo. El ayuntamiento es un grupo que elige la ciudadanía para representarnos. Pero cuando el ayuntamiento está en contra de nosotros, los ciudadanos, tenemos el derecho a defendernos, a requerirlos o en su última instancia, decirles que no estamos de acuerdo. El ayuntamiento no tiene la última palabra, no sé quiénes dijo esas mentiras, porque está el debate ahorita de las momias, así como ese y otros debates, no tiene la última palabra. Y yo creo, finalmente, en mi intervención de esta mañana, es que el ayuntamiento tenía una obligación de ir a consultar al ciudadano y preguntarle si estaba de acuerdo o no en lo que estábamos haciendo. Hasta ahí digo mi intervención mañanera. Gracias, vemos. Con permiso. El micrófono silenciado. Sí, gracias Javier. Eh, bueno, eh, también es cierto que además de estos grupos como el observatorio Ciudadano de Guanajuato y otros grupos, hay voces que que ordinariamente su tarea es eh, dar información sobre lo que realizan las, eh, los gobiernos. Y, y para eso, precisamente para hablar de eso, invitamos a María del Carmen Pizano López, que le estamos dando la bienvenida de esta manera. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y Relaciones Públicas. Este... Es reportera de diversas fuentes del Poder Ejecutivo, Legislativo y, y Judicial. Reportera de en la capital del Estado con la cobertura de todas las fuentes. Es reportera corresponsal en el municipio de Guanajuato eh, de, de fuentes políticas, pero además fue su eh, primer acercamiento a la cobertura de temas relacionados con los derechos humanos, de manera concreta con la violencia de género y abusos a autoridades. Fundadora del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, organización que inició publicaciones el 25 de marzo del 2019 con el objetivo de realizar periodismo de investigación e incentivar la actividad en todo el estado de Guanajuato. De esta manera, le damos la bienvenida a Carmen Pizano y la palabra también para que nos diga desde su punto de vista cuál es el papel de los medios frente a los políticos, o sea, para qué existe eh, el trabajo que realizan los medios de comunicación eh, frente al gobierno. Y eso nos puede ayuda, ayudar también a entender el otro papel que nos tocaría a los ciudadanos respecto a las autoridades. Bienvenida, Carmen, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Es, me escucho bien ahí, es que sí. estoy en la sí, calle sí, sí. y... Okay. Gracias, gracias, gracias, buenos días. Una disculpa por por la tardanza y pues bueno, el, el tema bastante interesante y sobre todo en estos tiempos, eh, el, eh, no solamente en Guanajuato, sino en todo México y a nivel mundial, el tema de eh, la, la poca tolerancia que tienen los, los actores políticos a las críticas o incluso al trabajo periodístico que, que, que podemos hacer desde diferentes trincheras, ¿no? Y eh, qué nos hemos topado últimamente, eh, en el caso concreto en Guanajuato, a partir de la experiencia muy personal en la que, este, de, la, de las que les puedo compartir, es que con esta pandemia por COVID-19, el pretexto perfecto para no atender alguna solicitud de información es, es ese. No, pues estamos en pandemia, no hay posibilidad de vernos. Eh, por teléfono, no, pues, este, porque estamos en una reunión virtual. Y entonces se ha complicado bastante para, para, para quienes ejercemos el periodismo el poder tener acceso a cierta uh -huh. información. Es cierto, existen este, vías como eh, el acceso a la información pública, pero aún así, este, bueno, les comparto, recientemente hice una solicitud de acceso a la información pública dirigida a la Secretaría de Salud del Estado y la respuesta que obtuve fue una ampliación de plazo. Perfecto. La ley eh, en Guanajuato establece que son tres días hábiles para que te puedan responder y si hay una ampliación, otros cinco días hábiles. Entonces, ya vencido este plazo, este, lo, que, lo que me responden es, nos vamos de vacaciones institucionales durante las próximas dos semanas. Yo había pedido por acceso a la información pública el estatus el laboral de un médico guanajuatense, un pediatra que se llama eh, Raúl eh, Rojas, el acusado de hostigamiento, este, siendo director del Hospital Pediátrico de León. Y, eh, y bueno, después de estos 15 días de vacaciones, en ese, en ese transcurso el secretario de Salud sale y dice cuál es el estatus laboral de, de este médico. Entonces, la respuesta que me llega después de su periodo vacacional, pues bueno, ya no tenía este, mucho más sentido. Pero este... Este tipo de, de, de estrategias las utilizan mucho como para poder eh, eh, contrarrestar los efectos que pueda tener una crítica, o no, no, no, no digamos crítica, es más, es reflejar la realidad que se vive en, en, en Guanajuato, en el municipio, en el estado, en el país, en, en todos, ¿no? en diferentes temas, pero... Pues bueno, sí, nos encontramos con, con actores políticos que tienen poca, poca tolerancia a las críticas, a los señalamientos, a ser evidente algún tipo de, de, de problema que se viva en, en, en nuestra sociedad. Y es a lo que nos eh, encontramos, eh, o con lo que nos topamos todos los días en Guanajuato. Y, y que bueno, no por eso debemos de, de normalizarlo, pero ejercer el periodismo y en tiempos de pandemia, sí ha estado bastante complicado. Tienes cerrado tu micrófono, Memo. Adelante, Disculpa, acá. Sí, perdón, perdón. ¿Cuáles serían los límites que se ponen a sí mismo los medios de comunicación frente a los políticos? Los límites, no no creo que nos pongamos límites, es que mira, también depende muchísimo del medio en el que, en el que colabores, porque es cierto, existen líneas editoriales que, este, o algunos medios de comunicación donde no te permiten eh, ejercer libremente eh, este, este ejercicio por convenios publicitarios, y lo hemos hablado muchísimas ocasiones, falta eh, una, una regulación para, este, para, para los convenios publicitarios, para, para entregar este, este convenios, porque se asume o se autoasume que porque tienes un convenio de publicidad no puedes hablar mal o no puedes hacer evidente pues, este, al, alguna situación que esté haciendo mal cierto alcalde, alcaldesa, gobernador, este, en, en todos los ámbitos. no Entonces depende mucho del medio de comunicación en colabores yo puedo decir que soy muy afortunada porque este, en el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, en PopLab, se me da completa libertad tanto de proponer temas como de poder investigar y llegar a asuntos y, y, sin, y sin matizar poder hacerlos públicos. Pero este, eso... Eh, no, no, no todas las compañeras y todos los compañeros este, tienen esa, esa posibilidad sí se sujeta mucho a las líneas editoriales de los medios de comunicación y, y pues bueno, frente a eso hay poco, hay poco por hacer pero yo creo que ahí es donde radica cuáles son los límites que tienes en la línea editorial este, y en el, caso, en, mi, en el caso personal yo, yo les puedo decir que no, no tengo, no tengo algo que me limite, este, tal vez a lo que me he tenido que enfrentar, sobre todo en los últimos años, es a, una, a un cierre de información, eh, le tienen miedo a la transparencia este, nuestros actores políticos, eh, no, no hay la posibilidad de poder eh, llegar y plantear un tema y recibir información porque es cierto, muchas de las investigaciones se pueden hacer sin la opinión o, o, o, o sin una respuesta de las autoridades, pero muchas otras no. Necesitamos explicaciones, necesitamos que nos digan por qué esta tal o cual política pública o por qué tal o cual omisión a, al momento de trabajar temas. Y con lo, que no, con lo que me topo es con un cierre total de información. Y no hablo solamente cuando se investigan asuntos municipales, también estatales. No, eso es este, muy pues sí, es muy común recuerdo yo el caso de, de Cucursola eh, fue un tema que en el que trabajé eh, durante 2020 si mal no recuerdo, sí, en enero 2020 más o menos, eh, yo traía información de, del caso de este fraccionamiento en la Sierra de Santa Rosa aquí en Guanajuato Capital, un fraccionamiento que estuvo o que el dueño es eh, el diputado federal con licencia por Irapuato Fernando Asensio Barba y eh, tenía algo de información este, de, de, y, y una entrevista con la delegada, pero bueno cuando recurro a las autoridades municipales, a Juan Carlos Delgado Zárate para pues, ser este, precisa no, no atendía llamadas no me atendía, o sea, tuve que agarrarlo en un estacionamiento para poder conocer cómo fue que el municipio otorgó permisos para, la, para fraccionar esta, esta, esta zona en, en la Sierra de Santa Rosa. Entonces, eso es a lo que nos topamos muy seguido. Y antes de la pandemia, teníamos la posibilidad de hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, ¿no? Toparlo en un estacionamiento, esperar a que saliera para poder abordarlo, porque una llamada no atiende. Este, eh, una cita a través de comunicación social, imposible, ¿no? Pero ahora con la pandemia, pues esto se nos ha complicado muchísimo y a eso nos topamos todos los días, que cuando hay temas que no quieren abordar, simplemente no responden el teléfono y ya, ¿no? O te dicen, sí, después porque estoy en una reunión virtual, pero no lo atiendan. No entiendo el por qué le temen tanto a la transparencia. Eh, hace unos años se presumía muchísimo eh, unas reformas legales aquí en Guanajuato para el gobierno abierto. Yo, Carmen Pizano, como reportera, no veo un gobierno abierto. Porque incluso si haces solicitudes de acceso a la información pública, hay que ser cuidadosa de cómo se redacta para que no te puedan este, eh, sacar la vuelta y no contestarte. Y, y bueno, y siendo cuidadosa, lo que hacen es este, también eh, clasi, eh, clasificar la información como reservada durante tanto tiempo. Eso recientemente pasó con el AM cuando solicitó... Este, ay, se me fue ahorita el... Um, que lo declararon como, como información reservada. No recuerdo bien, era un tema este, sobre seguridad. Y bueno, con este pretexto de, bueno, es un tema de seguridad, vamos a declararlo lo reservado durante tantos años, entonces no puedes tener acceso, ¿no? Y son temas tan eh, básicos y fundamentales. Ah, ya, ya lo recordé, perdón. Fue para la adquisición de los helicópteros que tanto anunció el gobernador durante su informe de gobierno unos helicópteros que iban a estar sobrevolando los municipios con más de mil habitantes. Cuando alguien me preguntó cuánto cuestan, la respuesta fue, se reserva la información por cuestiones de seguridad. ¿En qué va a afectar la seguridad si conocemos cuánto está destinando el gobierno estatal para la renta de unos helicópteros, cinco helicópteros que iban a estar sobrevolando este, las ciudades? Y aún teniendo estos superhelicópteros que sobrevuelan las ciudades. El fin de semana pasado vivimos uno de los más sangrientos en Guanajuato, ¿no? Cuatro masacres en tres días. Está, estamos hablando de que el viernes fueron, fue una masacre en Moroleón con información oficial de la Fiscalía de cuatro personas asesinadas, cuatro hombres, seis lesionados. El sábado, ocho personas asesinadas en Irapuato y una hora más tarde, en Apaseo el Grande, cuatro hombres asesinados. El lunes, la balacera en el municipio de León, que el municipio dice... No, no es mi jurisdicción, es Silao, es pero bueno, Santana del Conde, este, incluso la fiscalía lo reconoce como en el municipio de León sucedió esta balacera, en una cancha de fútbol, en pleno partido, tres hombres este, asesinados. Entonces, este, este tipo de, de, de datos serían, tendrían que ser esenciales, incluso tendría que ser información pública de oficio que pudiéramos conocer para saber cómo se está gastando el dinero, ¿no? Hay una constante este, crítica del de gobierno estatal al federal de la falta de recursos. Es cierto, Guanajuato ha sido uno de los estados más castigados en materia de recursos, sí, pero los recursos que tienes no los transparentas. Has, eh, Diego Sinué, en, en estos tres años que lleva de gobierno, ha solicitado dos endeudamientos que superan los 10 mil millones de pesos. Y con exactitud tampoco conocemos cómo se han estado invirtiendo estos 10 mil millones de pesos, ¿no? Que eh, supera por mucho la deuda que dejó en su momento Miguel Márquez Márquez. Entonces, eh, eh, tendría que ser información que deberíamos de conocer, sí, prácticamente de oficio, para poder saber cómo se están gastando estos, estos recursos que finalmente son deudas que pues, vamos a pagar como sociedad. Eh, yo quisiera hablar, levanto la mano. Pero, pero, eh, mira, este, poniendo en contexto eh, la parte que señalabas de criticar al político, pues debe considerarse dentro de un enfoque global de medios de comunicación, ¿no? Digamos que la parte de la cultura política implica información, implica conocimientos, hábitos perceptivos, ¿no? Y acciones de carácter este, psicológico inclusive, ¿no? Y evidentemente el régimen jurídico de los medios, tanto artículos 6 y 7 de Constitución que garantiza la libre expresión, y debe estar correlacionado también con la soberanía propia del Estado y los propios espectros radioeléctricos, ¿no? Y los servicios de telecomunicaciones y de radio y, y, y televisión, ¿no? Digamos que los medios de comunicación y periodistas buscan influir en el quehacer estatal, no siempre en beneficio común de la sociedad y de la libertad de expresión, sino a veces por interés propio de línea estratégica y conforme a los procedimientos eh, lejanos de la libertad de información de los usuarios, ¿no? Tú señalabas que tú ten, que los periodistas tienen una línea editorial en la cual, este, pues no se pueden, este, digamos, salir de eso, ¿no? Ahora, estamos en nuevos medios de comunicación, los cuales, por ejemplo, implica una serie de factores, ¿no? La cibernética, la parte de computadoras, la tecnología digital, la distribución de contenidos, la página web, etcétera, ¿no? Que ha cambiado aquel esquema ideológico de medios tradicionales de comunicación que eran el cine, la fotografía y las artes visuales, ¿no? Ahora, como va cambiando también los gobiernos van cambiando, ¿no? Y esas interacciones entre sociedad, periodista y medios de comunicación, pues de alguna manera eh, reflejan un nivel de sociedad civil y una organización estatal, lo cual define una nueva estructura de gobernanza e intervienen obviamente una serie de factores y al final de cuentas, estos tres factores deben incluir influir en la parte de políticas públicas consensadas y de alguna manera evaluar el costo-beneficio eh, que se requiere, ¿no? Ahora, un cuestionamiento sería, a nivel de análisis costo-beneficio para la sociedad, la judicialización de los medios de comunicación. ¿Acaso se busca ser diferente y favorecer a los dueños de los medios de comunicación en manera de, de difundir los conflictos? Aquí, por ejemplo, la violencia en México, eh, yo afirmaría esto, ¿por qué Guanajuato, el estado más próspero del país, registró más asesin asesinatos en el último año, no? Y eh, digamos que no me metí, quería meter esto en contexto, este contexto, pues de alguna forma trae un proceso de carácter ideológico e intereses de carácter personal. Y obviamente, este, ¿cómo ves este planteamiento, doña Carmen? Bueno, este, sí, comentarles que eh, en el tema de, de, de la que ya no son solamente medios tradicionales, que ya tenemos la opción de páginas web y eh, de otras alternativas para llegar a la sociedad, eh, también decirles es muy complicado poder mantener un medio independiente. Por eso es que urge una regulación este, sobre eh, eh, la publicidad, que se otorga a los medios, ¿no? los convenios publicitarios. Porque, como, no sé, yo puedo decir, Carmen Pizano me abrió una página web, ¿ok? ¿y cómo la vas a mantener? Sabemos que este, es, es, es muy complejo poder bajar recursos. Hay organizaciones internacionales, nacionales e internacionales que pueden apoyar el periodismo independiente, pero este proceso de bajar recursos es sumamente complicado. Si no tienes convenios de publicidad, eh, pues es difícil poder mantenerlos, pero una vez que los tienes, entonces que estoy obligada a decir lo que tú quieres que yo diga, estoy obligada a publicar tus boletines de prensa donde me dices que todo está bien y este, dejando de lado cualquier tipo de crítica porque si me criticas entonces te quito el convenio y entonces si te quito el convenio cómo eh, haces este cómo sostienes un medio de comunicación no tradicional y eh, lo que yo podría decir es que muchas veces más allá de eh, las reporteras y los reporteros de a pie, que somos los que andamos en la calle y los que hacemos el trabajo, este, pues no somos quienes eh, este, tenemos esa posibilidad de decir, voy a plantear este tema de esta manera o incluso voy a cuestionar de esta manera a tal o cual actor político, porque entonces vienen las represalias y entonces le hablan a tu director y entonces el, al director le dicen, oye, es que me preguntó muy, muy, muy mal, ¿no? Y, pues bueno, viene el regaño para ti, incluso el temor de perder el trabajo. Y, este, y es cuando se, se complica esta labor periodística y no es precisamente por quienes estamos en la calle y quienes estamos haciendo la nota y quienes estamos buscando la nota. Y quienes terminamos expuestos no son los directores. Y digo directores porque en Guanajuato son hombres. No hay espacios más que un, un solo medio estatal que lo dirige una mujer, pero la mayoría de los casos son hombres y entonces te tienes que eh, someter a esperarte y, y decir, bueno, espero que no me corra por haber preguntado de tal manera al gobernador porque ya le hablaron y le dijeron, oye, este, pues está siendo muy grosera o está siendo muy grosero al momento de cuestionar. Y quienes terminamos expuestos también ante, el, ante, el, ante la opinión pública, somos quienes firmamos las notas, porque no dicen, eh, muchas veces es mm, fulanito de tal que dirige tal medio, pues entonces este, dictó que la nota fuera de esta manera, ¿no? Es fulana, pisano o sultano que firma la nota, ¿es un vendido o es una vendida? Y eh, pues bueno, hay pocas posibilidades aquí en Guanajuato de ejercer un periodismo independiente, lamentablemente, y que se pueda este, hacer uso de, de, de estos señalamientos, o que podamos hacer estos señalamientos a actores políticos, porque está en riesgo tu trabajo, ¿no? Y quienes lo podemos hacer, somos muy afortunadas y muy afortunados, pero somos muy pocos, somos los menos. Entonces, este, deberíamos de entrarle de lleno a una discusión sobre la regulación, insisto, de los convenios de publicidad que se otorgan a los medios de comunicación y que vemos casos, o sea, no me gustaría referirme directamente a algún medio, pero vemos casos donde se les otorgan contratos millonarios cuando su circulación es escasa, cuando no tienen seguidores ni siquiera por redes sociales, ¿no? O sea, el, el, el impacto es mínimo, pero las autoridades deciden otorgarles estos convenios porque, porque saben que si les dan dinero... No, no va a haber críticas, van a estar calladitos y, y no pasa nada, ¿no? En Guanajuato este, la seguridad, pues no, no pasa nada. A mí me, me sorprende muchísimo la reciente gira que está haciendo el fiscal general del estado, Carlos Amarripa Aguirre, por diferentes medios de comunicación y que vemos que son medios de comunicación aliados al fiscal Carlos Amarripa y que reciban convenios publicitarios, donde ya sale a defenderse después de esta serie de críticas y de señalamientos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de su falta de trabajo, y esto no es nuevo, o sea, este tema no, es, no está siendo público por unos señalamientos de López Obrador, como sociedad, criticamos, y, y vemos las fallas de la Fiscalía General del Estado, y de un fiscal que lleva 12 años en el cargo, y que le restan otros 7 años, y, este, y a esos... El fiscal, mira, callado, estaba escondido prácticamente desde que lo nombraron fiscal, no había posibilidad de hablar con él, ni siquiera en lo que nosotros llamamos una entrevista, eh, en un chacaleo banquetero. Y este, después de estas críticas de López Obrador, de que se hace este, pública una investigación de la unidad de inteligencia financiera, eh, donde sale ahí relacionado un compadre, pues primero arma una rueda de prensa y este, contesta algunos cuestionamientos y después empieza a hacer una gira de medios, ¿no? Está en esta gira de medios para defenderse de las críticas y de la falta de resultados que ha dado la Fiscalía General del Estado y entonces el encabezado, creo que fue ayer, de un medio que este, tiene eh, presencia en todo el Estado con diferentes este, eh, periódicos es eh, Samarripa da resultados en la Fiscalía General del Estado. Dices, ¿cuánto dinero le está costando a la Fiscalía General del Estado estar haciendo esta gira de medios y que salgan este tipo de encabezados cuando vemos los niveles de impunidad que existen en Guanajuato? Cuando vemos que los homicidios. No, no, no bajan, al contrario, van en aumento. Cuando vemos que cada vez son más crueles, estos, este tipo de asesinatos que se dan en Guanajuato. Y el fiscal siempre dice, bueno, es que a mí, no me, a mí me toca perseguir el delito, a mí no me toca la prevención. ¿No? Pero para él estamos más coordinados que nunca con la federación. Y ha hecho una dupla con el secretario de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Baca, y en todo el tiempo, ¿no? en conjunto, Fiscalía y Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, ¿dónde está esa coordinación? Si a él no le toca el tema de prevención, se entiende, pero sí le toca el tema de la procuración de justicia y vemos que los niveles de impunidad es, son altísimos en Guanajuato. Pero hay medios que salen y dicen, no, pues es que todo está muy bien, es que este, el tema de López Obrador es político. Y esta gira la está haciendo Carlos Amarripa después de que se agotó la, la, la campaña de Diego Sinue para defenderlo. Después de que salió el propio exgobernador Miguel Márquez Márquez a defenderlo, después de que estamos cansados del mismo discurso de los diputados del PAN que lo ratificaron como fiscal general, este, diciendo que se ha dado resultados, pero todavía falta y que no le dieron un cheque en blanco. Entonces, este tipo de cosas también debemos cuestionarla y debemos saber: o sea, ¿cuánto le está pagando la fiscalía a, a medios para que salgan este tipo de encabezados como el que el día de ayer vimos? Este, en varios en varios periódicos de una organización editorial que tiene presencia en todo el país y bueno así lo dejo quiero quiero creer que, que, que, que se puede saber a qué medio de comunicación me refiero sí yo quisiera este hacer una moción porque sí es, es claro que hay dos marcos que se tienen que tomar en cuenta para este asunto de la crítica a los políticos. Uno es eh, lo público y lo privado. Es decir, lo privado parece ser que es un límite que no se puede, no se debe rebasar, por una parte. Y la otra es la parte ética. Es decir, desde el punto de vista ético hay que poder eh, hacer la crítica. Le doy la palabra primero a Carlos Arce, que pidió, y después a Piri, por favor. Y luego a Carmen. Gracias. Gracias y, y buenos días. Pues realmente muy emocionante escuchar a Carmen porque pues pocas veces se tiene la oportunidad de oír al reportero que está en los hechos, que está en la calle, ver, expresar los problemas que hay. Y bueno, pues sí, hay un problema fuerte con los convenios publicitarios. En algunos casos de medios de comunicación, pues han de ser los convenios de obra pública, que también surten efecto en relación a, a callarse o a decir cosas buenas de los gobiernos. Eh, ese es el problema de cuando los medios pues, tienen otros intereses, no solamente el de comunicar, eh, pero sí, resulta muy emocionante. Entonces, el asunto, el asunto aquí que se plantea tiene, tiene muchos, uh, tiene muchos flancos. Eh, el primero que yo trataría es el periodismo de investigación, el, pro, el periodismo de investigación es necesario para la democracia, no hay democracia sin periodismo de investigación, sin saber qué está haciendo el gobierno o los gobiernos, por eso se necesita y es tan importante, es, es parte casi casi el corazón de la democracia este periodismo de investigación, es donde de repente nos encontramos con un alcalde que compra zapatos al doble de precio de lo que debería de costar, por ejemplo, eh, y te das cuenta de los permisos de cucursola como lo dice Carmen Pisano. ¿Qué sería sin eso? Pues los amigos estos estarían haciendo un montón de barbaridades que de por sí bastante, bastante hacen, pero que de alguna manera se vuelve coto la información y, y, y con ella la crítica. Aquí es una dualidad entre la información que se adquiere a través del periodismo crítico ante la, la información, el acceso a la información. Aquí me llama la atención que no haya un grupo de periodistas que vayan y se paren en frente del yasip, y presionen sobre todo el YACIP. Si hay un órgano regulador de todo esto y a decirles no está funcionando en este municipio, no hacen caso, aquí no dan información, se niegan a esto. Se niegan". Ese es el trabajo del YACIP. No, el trabajo del YACIP no es nada más. A ver, este, lo, que, lo que esté sujeto al litis, pues planteámelo y yo lo resuelvo acá como un tribunal. No, el trabajo del yasip es darle transparencia a la información pública en todos sus aspectos, no solamente cuando te lo niegan, sino el principio es muy claro. Toda la información, los archivos públicos no son de ellos, son de nosotros los ciudadanos. Eso sucedía desde Grecia. En el Partenón estaban los archivos de, de, de Atenas y estaban abiertos a los ciudadanos. Entonces, el asunto es que la información debe de ser pública. Solamente hay muy poquita información que puede ser, que puede, que, que puede excluirse. Muy poquita información, pero son excepciones. Todo lo demás es público y entonces hay que confrontar pues todas estas trampas que ponen los malos funcionarios, normalmente porque esconden cosas, y aquí voy al punto fino este, que, que valdría la pena platicar con Carmen, y es el asunto relativo a que, a que si no hay la información, y más bien con la información, lo que se da es la crítica, y entonces no quieren crítica. ¿Cómo evitas la información? Pues la cierro, les digo que está, que es una información importantísima de seguridad, etcétera, etcétera, todas estas cosas que inventan, ¿no? Y entonces no doy, no doy la, la información y así cierro el asunto. Ejemplo, eh, el, es el acuerdo del presidente municipal de Guanajuato con Megacable para que le diera quién sabe qué tantas cosas y le regalara patrullas, etcétera. Eh, ah, el acuerdo de buena fe con, con Megacable. No lo han querido dar. Pónganlo, ábranlo. Tienen obligación de abrirlo. El, la sentencia. ¿Dónde está la sentencia? Pongan la sentencia. A mí se me hace que esa sentencia tiene más de tres años y no lo no habían hecho nada. Este bueno. Esos son los asuntos que cuando tienes la información, ¿cuál es la respuesta a esa información? La crítica, y puede ser crítica incluso muy vehemente, y eso es lo que no quieren, eso es lo que quieren evitar, y quieren evitar también el debate, la deliberación, en este caso adentro de los ayuntamientos, en el Congreso del Estado, y todo esto lo que conforma pues es la democracia. Es el sistema democrático, el estar hablando de los problemas, discutiendo, eh, planteando propuestas, eh, planteando críticas, etcétera Entonces, de esto, de lo que estamos hablando el día de hoy, es absolutamente indispensable para que haya democracia. Si esto no se da, no hay una sociedad democrática. Hay un autoritarismo en el Estado exactamente igual a la que se... Trata de plantear a nivel federal. No sé qué piense Carmen. Sí. Eh. Sí. Como, bueno, yo sería vale. de la idea, no se me vaya, eh, Carmen, no sé. perdón, perdón la interrupción, ah. yo sería de la idea para fines más prácticos, seguía Piri y luego Carla, eh, eh, que se retome todos los planteamientos para, eh, si no nos vamos a tardar mucho y lo vamos a politizar, ¿no? A ver. Yo sí, lo vamos a politizar, bien. ¿eh? Javier. Por eso, por eso, es pero que hay, que, hay que ver los argumentos que, que quiere plantear el Piri, luego Carmen, para que la lluvia de ideas sea más completa. Y obviamente retroalimentamos y eh, varias cabezas piensan más que una. Adelante, Piri. Yo lo que quisiera es primero felicitar a Carmen Pizano. Es una lluvia de ideas. Es una extraordinaria reportera valiente, la leo seguido, me gusta mucho el ensayo del laboratorio de Pobla, fueron los que tuvieron el valor de denunciar a Samarripa, hay que rescatar eso, eh, tuvieron el valor de ir a, a denunciarlo, tuvieron el valor de decir muchas cosas que hoy muchos medios callan, para no meterme a la polémica de qué medios están vendidos y no vendidos, eso es otro tema, lo que el fondo de este debate que me gustó mucho al que convitó tanto Carlos Arce como Memo, es ver libertad que hay de expresarnos. Yo quiero defender al observatorio claramente. El observatorio nunca ha difamado a nadie. Nunca ha dicho una mentira a nadie. Y si es así, que lo demanden. Vamos a verlos en tribunales, porque ya basta de rumores y chismes. El tema que ha provocado todo esto fue el escándalo de, la, de las momias, que todo el mundo sabe bien que es un edificio, y bien lo sabe Ángel Arcos y todas las gentes, que no va de acuerdo a la arquitectura guanajuatense es un tema, otro que no es un... etcétera, etcétera. Pero el tema fundamental de este debate hoy con Carmen, que le pedimos de favor que participara, es la libertad de albedrío que hay. Observatorio nunca ha insultado. Las observaciones que esos observatorio están fundamentadas. Cada uno de ustedes es muy preparado y muy valiente en enfrentarse. Ha habido gente que le cuesta trabajo hablar con objetividad, no con la verdad, cuidado, ¿eh? con objetividad. Y ese es un tema que Guanajuato bueno, está rompiendo paradigmas, un observatorio incómodo como somos nosotros. Carmen, muchas gracias porque me gusta mucho cómo escribes, me gusta mucho tu valor es leíble, ¿eh? Como periodista es leíble. Porque el día de hoy, el, las famosísimas estas redes te vuelven loco. Y finalmente, volvemos a un tema que es triste y trágico. Guanajuato no se ha adecuado, no se ha adecuado a la crisis que está viviendo el país. Y eso sí es digno de... Señalarlo. Muchas gracias, Memo, y lo felicito por esto de haber invitado a Carmen. Buenos días. Carla, por favor. Sí, muchas gracias, muchas gracias, Carmen, por, por estar aquí con nosotros. Felicidades por el, el periodismo crítico que llevas a cabo. Y básicamente, pues, me, no me sorprende realmente esta relación comercial entre algunos medios de comunicación, de algunos comunicadores, de algunos periodistas, con el gobierno, tanto municipal como estatal. Eh, yo me voy a enfocar en el, en el gobierno municipal porque estamos aquí, porque somos un observatorio del municipio. Eh, pero dentro de estas prácticas inadecuadas, podríamos llamarlas así, del periodismo, que a veces o que la mayoría de las veces provienen por estos medios de comunicación, estás diciendo que entonces son generadas desde el propio gobierno, ¿verdad? Esa es mi primera pregunta. El dinero del que tú nos, ya, nos hablabas también, este dinero público entonces beneficia a grupos selectos que ellos tienen. No es para todos los periodistas la información, les muestran lo que quieran mostrar y con los periodistas que quieren mostrar o con los medios que quieren mostrar, que no siempre son los más objetivos o los más críticos, obviamente. Eh, mi otra pregunta es, ¿cómo puedes combatir toda esta desinformación que se da por parte de estos medios vendidos o comprados? Eh, con información, con mejor y más información precisa, verás, cuando tienes estas trabas que tú nos hablabas de, que, de la ley y que están en contra de lo que dice la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, porque la ley te dice, en su artículo 13, que la información debe de estar abierta para todo el mundo. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros como sociedad combatir esta desinformación, Carmen? Muchas gracias. Y vamos a escuchar ahora a Carmen Pizano. Después a Javier. Gracias. Gracias. Gracias, pues sí, ya hice varias anotaciones para que, espero que no se me vaya nada. Primero, de lo que comentaba Carlos, que les, eh, Carlos Arce, que les sorprendía que no existiera mucho el periodismo de investigación en Guanajuato. Son múltiples factores, puedo decir, por el que no hay periodismo de investigación o no hay mucho periodismo de investigación en Guanajuato. Uno, este, bueno, ya revelando un poco cómo es la actividad diaria de eh, las reporteras, los reporteros este, en el estado y que seguramente así se replica en varias entidades y en es que todo el país, es que los medios de comunicación tradicionales le piden a la reportera, le piden al reportero una cuota diaria, es decir, me tienes que entregar cuatro, cinco, seis notas diarias este, y entonces a qué hora te queda tiempo para hacer periodismo de investigación, si seis de los siete días de la semana tienes que entregar de cinco a seis notas para que finalmente salgan publicadas una, dos, en el mejor de los casos, cuatro. Y, este, y bueno, me, me ha tocado estar en estos medios tradicionales, inicié así este, en esta actividad eh, periodística y no queda tiempo. O sea, eh, porque además hay medios de comunicación que no tienen una reportera o un reportero, tienen varias personas, y habrá que estar revisando este, qué nota saco, porque tengo que cumplir con una cuota de cinco o seis notas diarias. Y, este, y bueno, son, trabajo seis de los siete días de la semana, ¿en qué momento hago periodismo de investigación? El periodismo de investigación, este, cuando, cuando lo empecé a explorar más, fue en Pop lab eh, yo trabajé también durante seis años en Zona Franca, eh, con con Javier Bravo como mi jefe de información, que bueno, iba a estar hoy, pero pues se tuvo que ir al zapotillo. Hoy también había actividad allá en Jalisco. Y, este, y Javier Bravo, mi jefe de información, Arnoldo Cuellar, el director de Zona Franca en ese momento. Y si bien no, no se me pedía tampoco una cuota en Zona Franca, sí había una agenda diaria que había que estar cubriendo y me daba poco tiempo o pocas posibilidades de hacer periodismo de investigación. Cuando se me propone entrar a Poblap, a enfocarme al periodismo de investigación, yo dije, claro, sí, lo, lo voy a explorar y es un nuevo reto en mi carrera, y sí, vamos, ¿no? Y, y me topo con que no, no es fácil. <ríe> o sea, a veces digo, híjole, publiqué dos notas en una semana, publiqué una nota en una semana, pero porque hay trabajos que llevan horas, días, semanas de estar buscando, de estar... Este, recopilando, porque además habrá que en, un, en el periodismo de investigación hay que llevar todo el panorama para eh, que la sociedad pueda entender el conflicto y el porqué de, de tal o cual situación. Entonces, por eso no hay mucho periodismo de investigación en Guanajuato, porque no se nos permite, porque los tiempos no nos dan, porque la vida no nos da. Este, los medios tradicionales no te permiten hacer un periodismo de investigación. Eso por un lado. También este, el trabajo del IACI. Bueno, pues, uh, de repente impugnamos cuando no se nos da información, pero pues hay que esperar los plazos legales. Hay municipios que no cumplen y que yo no veo un, un trabajo por parte del IACIP para que puedan cumplir. Me tocó, por ejemplo, hacer un acceso de información pública al municipio de Moroleón hace como dos años, un año, no recuerdo cuánto, y tuve que esperar más de medio año presentando recursos de impugnación para que me pudiera responder el municipio. Y no hay ningún tipo de sanción. Para, por parte del IASI. Otra cosa, o sea, seguimos en el tema de la fiscalía. Eh, eh, la ley de transparencia señala que entre las eh, obligaciones que tienen las diferentes entes de gobierno está, por ejemplo, publicar el directorio, publicar el tabulador. Esa debe ser este, información pública de oficio. Entremos al portal de la Fiscalía General del Estado. No hay información. No, no, no, no existe este, un tabulador, no existe este, un directorio como tal que nosotros podamos hacer, hacer uso. Y como la fiscalía, varios entes, ¿no? Pero este, este es un ejemplo, nada más. Este, y comentaban que, que no hay información y es lo que nos lleva a la crítica. Pues lamentablemente, ¿no? ¿Qué más quisiéramos nosotros que saber detalles de asuntos tan importantes como los las inversiones que están en materia de seguridad yo comentaba este te, esto de los helicópteros que, que le fue reservado a petición de de am hizo, presentó la solicitud de am y este y le responden con una reserva de información sobre el costo de los helicópteros que están sobrevolando el estado y que podrían abonar para la seguridad pero este además de eso vemos que los gobiernos están cada vez peor en su momento, el gobernador Miguel Márquez Márquez contrató a esta empresa Seguritech para el famoso programa Escudo. En ese momento, sabíamos que se le había contratado a Seguritech y sabíamos cuánto iba a costar, ¿no? Y es una información que hemos manejado, aunque los datos más concretos también fueron reservados, o sea, detalles sobre este contrato fueron reservados. En este momento, con Diego Sinue, seis años después, no sabemos qué empresa está rentando los helicópteros y no sabemos cuánto están costando los helicópteros, no sabemos cuánto cuestan los drones. Entonces, vamos en un retroceso tremendo y, este, y, y sí, hay, hay, una, hay un cierre de información total desde el gobierno estatal en esta administración. Bueno, ahí quiero, quiero cerrar este punto sobre... Eh, este, eh, el que no, no tenemos este, la información que muchas veces necesitamos para hacer nuestro, nuestra labor eh, periodística. Y comentar también, me gustaría mucho destacar que ah, qué tan importante es la relación y la colaboración que podemos tener desde este lado, desde el periodismo, con organizaciones de la sociedad civil como lo es el Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Es indispensable que se pueda mantener una relación estrecha porque solamente desde la sociedad civil podemos generar cambios y podemos, este, aunque suene muy idealista, sí, yo todavía soy idealista y, y confío en que como sociedad este, podemos, podemos generar cambios eh, en, en este contexto inmediato que es nuestro estado. Mm, Sabíamos, por ejemplo, el tema del arañazo, que sabíamos, era un secreto a voces que en las inmediaciones del arañazo, el suegro del alcalde eh, de Guanajuato tenía terrenos, era un secreto a voces, pero no había manera como, como periodistas de poder confirmarlo porque está este cierre de información desde la autoridad municipal, desde el presidente municipal, el, el director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Juan Carlos Delgado Zárate, que, que bueno, pues también se caracteriza por eso, ¿no? En esta administración. Y fue gracias al Observatorio Ciudadano de Guanajuato que nosotros tuvimos una herramienta para decir estos terrenos, en estos terrenos, en el arañazo, en, esta, en este daño ecológico que se está haciendo en Guanajuato, tiene este, algo que ver el suegro del presidente municipal porque tiene terrenos, ¿no? Y es muy importante que eh, nosotros podamos contar con organizaciones de la sociedad civil como ustedes para poder también desempeñar nuestro trabajo y buscar, buscar cambios y buscar una, una sociedad mejor y, y combatir la corrupción y, y bueno, todo lo que podemos hacer desde, desde este lado. Es una alianza que debemos este, mantener y que es indispensable para poder seguir, eh, primero, nosotros ejerciendo el periodismo y segundo, un reconocimiento también a ustedes, ¿no? Porque sin, sin un sueldo están haciendo activismo por una sociedad mejor. Entonces, bueno, esto también no lo quería dejar pasar. Y, eh, bueno, de las, de las preguntas que me hacían, que si eh, estas prácticas inadecuadas eh, eh, le llaman, se le llamó así medios vendidos, bueno, mi pues no, no me gustaría nombrarlo de esa manera porque finalmente soy parte de un medio de comunicación y luego ese, ese término, no, tampoco el que de repente, ay, no, chayoteros, no, porque me afecta, ¿no? A amo mi profesión y, y, este, y, y finalmente a pesar de estas malas prácticas, siempre saldré a defender este, eh, el periodismo, ¿no? Eh, que si son generadas desde el propio gobierno, sí, desafortunadamente el, el tema de de los recursos públicos que son destinados a medios de comunicación siempre, siempre están o, o han funcionado como un, una forma de amagar o de, este, pues sí, de amagar a, a medios de comunicación para que se publique lo que quieren que se publique. Pero también es cierto que existe una autocensura por parte de, de quienes estamos reporteando, ¿no? Porque muchas veces decimos... Eh, y, y lo hablo de manera generalizada, no, no precisamente porque me haya pasado, pero lo quiero hablar de manera generalizada. Decimos, bueno, no, no voy a sacar esta nota porque, porque seguramente mi medio se va a enojar, sin antes haberlo consultado, ¿no? y eso también es, es, es un error de nuestra parte. Eh, podemos manejar la información o podemos decir, ¿qué te parece esta nota? ¿Qué te parece este otro? Y, y buscar la manera de, de, poder, de poder hacerlo público porque finalmente quienes reciben esos grandes beneficios de los convenios publicitarios no somos quienes estamos eh, este, en la calle todos los días ¿no? No. Eh, que si se beneficia a ciertos personajes pues bueno, ya, ya lo contestaba un poco, los beneficiados no somos, en la mayoría de los casos, las reporteras y los reporteros que estamos a, este, haciendo estas coberturas sino si no, las personas que están en las direcciones o bueno, otro tipo de personas que, más administrativas, podemos decirlo. Eh, ¿Cómo poder tener acceso a más y mejor información como sociedad? ¿Cómo poder distinguir um, un medio de otro? Eh, también se me, se me preguntaba. Pues yo creo que eh, ya no es tiempo de estar como subestimando la capacidad que podemos tener como, como sociedad, ¿no? Podemos distinguir cuando cuando algún medio tiene alianza con otro con algún actor político y, y, y se ve en el enfoque de, de este de las notas periodísticas. ¿Qué, ¿Qué puedo proponer yo? No nos no nos casemos con un medio de comunicación. Leamos, leamos todos, leamos este todos los que estén a nuestro alcance. Y entonces podemos hacer nuestra propia conclusión sobre un tema en específico. Si por ejemplo veo que cierto medio no está trabajando un tema, hace un rato Carlos Arce mencionaba el tema de los zapatos, los zapatos que compró el gobierno municipal de Guanajuato. Si un medio de comunicación no está trabajando el tema de, la, de esta licitación y este sobrecosto al, los, los, sobre al que se compraron los zapatos, pues bueno, ya nos da un indicio de... Este, de por qué no se está trabajando, pero bueno, me pongo a leer otros medios donde sí se haya publicado y puedo sacar mis propias conclusiones. No nos casemos con un medio de comunicación, ya sea esta televisión, radio, este, internet, eh, medios impresos, leamos, escuchemos y hagamos nuestras propias, generemos nuestra propia opinión y nuestras propias conclusiones y cómo lo podemos hacer siempre pues, estando lo mejor informadas e informados posible. Sí, ¿Querías hablar, Javier? Abre tu micrófono, por favor. Sí, Mira, aquí lo, lo, lo importante es eh, que se rompen paradigmas de un esquema tradicional de comunicación eh, existente tanto en el municipio como en el estado. Eh, ¿En qué sentido? Eh, la crítica como tal, si no va acompañada de mecanismos alternativos de solución, o simplemente se queda en un ejercicio intelectual interesante. Eh, yo recuerdo en alguna ocasión mi formación que era en base a la crítica, pero necesariamente con una solución alternativa de mejoramiento. Aunque Arsén no esté de acuerdo, así me formaron, de alguna manera, es eh, simplemente reflejo mi planteamiento ideológico, ¿no? Ahora, el mensaje que, eh, que sucede, que me queda a mí importante, es para los ciudadanos, cuando vean eh, un encabezado eh, eh, muy sensacionalista, pues simplemente hay que hacer la investigación, y la solución nos la está dando doña Carmen en el sentido de eh, no casarnos con un esquema ideológico. ¿A qué me refiero? Tanto hay que leer el Reforma, como hay que leer la Jornada, como hay, hay que hay, investigar los diferentes eh, medios nacionales e internacionales, porque da, la, comunicación, la comunicación está globalizada. Globalizada en el sentido que lo que estamos diciendo aquí se puede oír en Alemania, en Japón, en Australia, etcétera no Ahora, lo relevante de, de la valentía de independencia pues arranca directamente de los conceptos eh, precisamente de Javier Solórzano y Carmen Aristegui, ¿no? Digamos que la, eh, hay que tomar el ejemplo de qué generaciones formaron ellos, ¿no? Yo, platicando con varios comunicólogos, precisamente formados en este esquema, pues de alguna manera es gente muy crítica, muy analítica, muy objetiva, y obviamente no están reproduciendo el esquema social, ¿no? Este, yo con esto concluyo porque me entró una llamada y no quiero que se escuche. Bueno, pues este, yo les voy a aprovechar para dar las gracias a Carmen Pizano por su participación en esta sesión pública. Y bueno, le vamos a dar la palabra antes a Carlos Arce para concluir eh, la primera hora de transmisión de esta sesión. Gracias Memo. Este, a ver, no, mi, mi movimiento de cabeza era porque nada más explicó eso, al, inicialmente, este, porque el decir critica, pero pon, propone unas una soluciones muy tramposo y es sí. muy tramposo porque yo puedo criticar cosas y no conocer las soluciones. Y, a ver, por ejemplo, criticar al gobierno. Si yo no estoy en el gobierno, pues la obligación de darle solución a las críticas si son, eh, si, si son atendibles, pues las tiene que hacer el gobierno si son cosas que yo no le dije cómo solucionarlas, pues por eso les pagan para estar ahí, para solucionar los asuntos de tal manera que eh, los ciudadanos, los medios de comunicación, muchos podemos hacer crítica. Y luego a otros, a los expertos también, les toca dar soluciones atendiendo esas críticas. Si así es, una crítica a asuntos por ejemplo de cuestiones medioambientales pues es mucho más difícil que yo luego de respuestas a, a, a las conjeturas que yo estoy haciendo en cambio eh, Javier pues va a poder hacer todo un planteamiento ya completo pero eso no deja de evitar que se hagan las críticas a eso a eso a eso iba ¿Por qué? porque porque hay que a ver hay que fomentar el pensamiento crítico la la libertad y la democracia se alimentan de eso, del pensamiento crítico, y quiero aprovechar para ello, eh, y ahorita que todavía está Carmen, leer una, una increíble sentencia que me encontré hoy buscando precisamente las cuestiones relativas a esto de la... A, a esto de la libertad de expresión y las críticas hasta dónde podían llegar etcétera etcétera encontré esta eh, esta jurisprudencia del tribunal supremo uh, norteamericano en materia de libertad de expresión eh, es una sentencia del año 1964 1964 y es un conocidísimo caso es New York Times versus Sullivan este 1964 la corte afirmó el debate de asuntos públicos debe de ser libre de, inhi de inhibiciones vigoroso y abierto y que puede muy bien incluir ataques vehementes cáusticos y algunas veces desagradablemente agudos contra el gobierno y los funcionarios públicos. Esa es la jurisprudencia de la Corte Norteamericana en 1964. Y aparte, esta, esta afirmación conlleva incluso, eh, conlleva, conlleva incluso la eh, protección a todo lo relativo, por ejemplo, a la caricatura este, en los medios, al ultraje que puede ser para los funcionarios una muy buena y cáustica eh, caricatura. Entonces, de ese tamaño es este asunto porque de ese tamaño es la libertad y de ese tamaño queremos los ciudadanos que sea la democracia. Eso y con eso yo remataría esta participación. Gracias. Eh, yo quisiera, perdón por, la, por no haber continuado con la idea, pero me entró una llamada y como decía doña Carmen, eh, que no tenemos este sueldo aquí, pues yo tengo que trabajar para poder sobrevivir y era una llamada importante. Pero bueno, este, un proceso multidisciplinario como el que tenemos, evidentemente que la crítica mejora los procesos dinámicos, administrativos y la parte política, ¿no? ahora eh, Efectivamente, eh, yo comulgo categóricamente al 100% en el planteamiento hecho por Doña Carmen en el sentido de que la investigación como tal es un mecanismo muy importante para poder descubrir eh, una serie de, de anomalías, ¿no? Yo recuerdo eh, eh, prácticamente cuando éramos burócratas, pues efectivamente te, te, te investigaba proceso, te investigaba los medios, ¿no? Y tenías que ser sujeto, claro, porque eh, la imagen pública, eh, el reconocimiento o rechazo de la sociedad es mucho más grave que una judicialización de algún proceso. Es decir, ¿por qué? Porque va a ir de generación en generación. A tus bisnietos lo van a, eh, los van a a los los van a señalar como el hijo de aquel que no tenía buena fama pública, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, una felicitación por estas alternativas en cuanto a medios de comunicación, y obviamente las restricciones presupuestales y la falta eh, de apoyos en la parte de comunicación social por parte del municipio, pues tiene que ser más democrática. La democracia, la democracia es, de alguna manera, aceptar la crítica, aceptar las medidas eh, alternativas y valorarlas. Recordemos que la única verdad absoluta es que no existen verdades absolutas. Entonces hay multicriterios en los mecanismos y obviamente en cuanto a medios de comunicación, utilizar un multicriterio. No sé qué opinas, este, doña Carmen, que comulga categóricamente con eh, verificar las diferentes fuentes de, de, de información y verificar que efectivamente eh, hay una nota contundente o no contundente, ¿no? Normalmente yo eh, las notas sensacionalistas eh, judicializadas, por ejemplo, de López Obrador, de alguna manera yo no, no considero hasta no tener la sentencia, ¿no? Sin embargo, pues prácticamente eh, desacredita eh, la imagen pública de las personas y al final de cuentas el asunto eh, lo pierde. Pero eso sí, no se difunde que se perdió y obviamente sale los lunes que es el día de mayor afluencia periodística y que la nota puede generarse durante toda la semana, ¿no? Y gracias por haberme dado la palabra y, este, y pues muchas felicidades, doña Carmen. Esperemos que eh, sigamos con la misma nota metodológica y que no haya restricciones, ni haya represalias por expresarse eh, libremente tal como lo marca la Constitución. Realmente estás haciendo lo que te permite la Constitución hacer, ¿no? Y lo está haciendo muy bien, ¿no? Gracias, Javier. Este, bueno, creo que quisiera yo eh, intervenir porque ha hecho en sus intervenciones Carmen Pizano varias, en varios momentos, ha hecho énfasis en que hace falta regular, porque claro, ella está viendo que su máxima libertad la entiende eh, cuando trabaja para un medio, que le que tiene que no tiene límites, no le pone límites al trabajo periodístico. Sin embargo, yo le quiero recordar a Carmen Pizano que la regulación implica la creación de normas y todas las normas, la, más bien la mayoría de las normas que existen en todos los ámbitos, son limitantes de la libertad del ser humano. Así que yo no estaría tan de acuerdo en que lo que hace falta es regulación, eh, sino... Eh, reglas claras para lograr que los, me, que los medios de comunicación eh, tengan una racionalidad en, en sus líneas editoriales no relacionada con los gentes que mantienen a los medios. Yo esto solamente quería comentar con Carmen eh, para escuchar su, su postura. Gracias. Este, Bueno, pues en cuanto a esto de la regulación, aunque que, que conlleva la creación de normas, efectivamente, pero para que dé reglas claras, reglas claras y, e, e impedir que medios que no tienen, que, que no permean en la sociedad, que no, no tienen manera de comprobar una, este, un, eh, pues sí, que, que, que, que tienen eh, lectores o que tienen audiencia, reciban grandes cantidades, millonarias cantidades en publicidad. ¿De qué se tratan los comercios publicitarios? Muy fácil, yo, institución, gobierno, eh, municipal, estatal, lo que sea, te contrato a ti un espacio para difundir este, mis, eh, mis actividades, mis logros, lo que sea, actividades oficiales. Pero ¿de qué me sirve que se destinen millones de pesos en un medio de comunicación que tiene una circulación tal vez de 10,000 en todo el Estado? Hay que medir el costo-beneficio, a, a eso me refiero. Eso no tendría por qué... Entonces, este, interferir en la línea editorial. Es decir, yo, si tengo 10 lectores, recibo tanta cantidad por difundir actividades gubernamentales. Y entonces, ahí acabaríamos con el, bueno, te voy a dar, este, en lugar de 10 pesos, te voy a dar mil pesos, pero, me dejas, pero no me criticas, no me señalas, no, no ves nada malo en mi administración porque entonces habría, no, habría reglas claras de cómo se debe distribuir porque es dinero público, es dinero de nosotros como ciudadanos que debemos saber cómo lo están empleando y vemos que cada día es más dinero el que se destina a áreas de comunicación social para estos convenios publicitarios porque es la manera de, de, de generar este, um, o, de, o de minimizar este, las críticas o los señalamientos por algo que no está bien hecho y eso lo vemos a nivel estatal hay, eso lo vemos a nivel municipal y es una práctica con la que debemos terminar, y por eso es que yo hablo tanto de esta, de esta regulación, que no tendría por qué interferir en la libertad de expresión al contrario, se podría abrir la posibilidad de que ya no estés este, eh, pendiente de cuánto dinero te van a dar y entonces por eso mejor me callo por la cantidad de dinero o no me dan dinero y entonces yo este, hablo mal, ¿no? Decía George Orwell eh, periodismo es decir todo aquello que no quieren que se diga no quieren que se diga. No, no recuerdo textualmente pero es algo así, periodismo es decir todo aquello que este, que la autoridad no quiere que se diga todo lo demás son relaciones públicas y entonces vemos que medios tradicionales no hacen periodismo, hacen relaciones públicas. ¿Por qué? Porque solamente está como todo lo bonito y que bueno, ya entregamos apoyos sociales y entregamos calentadores, sociales, calentadores solares. Eso no es periodismo. Hagamos periodismo. Apostémosle a, eh, a decir, va, o sea, no, un convenio publicitario no tiene por qué interferir en la línea editorial que tenga tal o cual medio de comunicación. De ahí está puesto. Y eh, sobre verificar, también hablaban algo de verificar las fuentes. Sí, eso se me ha pasado a decir. Algo que, que también para, muy recomendable para la sociedad civil es cuando lean una nota, verifiquen cuál es la fuente, a, qué, a, qué, a, qué, a quién o qué es lo que se cita para poder dar, ponderar qué tan este, ¿Qué tan eh, verdad es eh, o qué tan cierto es esto que se está publicando y además aquellos medios de comunicación supongamos un medio de comunicación tradicional que tiene un convenio publicitario este por favor o sea cuando se publique algún boletín de prensa como parte de este convenio de publicidad no está de más que haya una leyenda que diga esto fue pagado eso también es importantísimo para nosotras, eh, nosotras, la sociedad lectora, o sea, podemos decir, podemos identificar, esto es un boletín de prensa que diga, esta inserción eh, eh, fue pagada, no, este, eh, eh, este, esta nota fue, fue pagada, entonces. Se fue el micrófono, Carmen. De repente se fue ah, el micrófono. Ya, a ver, bueno, decía, nada más para cerrar, yo, yo pediría o pro, propondría esto, ¿no? Los medios de comunicación que reciben convenios publicitarios, cuando publiquen algún boletín este, enviado por las autoridades, alguna publicidad, que por favor venga con la leyenda, este, este, esta nota, este artículo, este, este tweet. Fue pagado. Es parte de un convenio publicitario para que nosotros como sociedad civil podamos identificar el tipo de información que estamos consumiendo. Saber que si es un boletín, ok, ah, es un boletín, tomaré esta información como publicidad gubernamental. Y, este, y entonces esto también abonaría muchísimo a la democracia este, hoy, en estos tiempos. Sí, pues muchas gracias. Le quiero, hay... le quiero pedir a favor a Javier que nos haga eh, el, el favor de leer los comentarios que están en Facebook Live de la gente para que Carmen se conozca lo que dicen los que están viendo esta sesión. Por favor, Javier. Pero ya se canse, ya se congeló la imagen de Javier. Bueno, no, ya, ya, ya, ya lo que pasa que se, se puede viciar porque lo estoy viendo por el teléfono pero dice Alicia Caso buen día, hay medios que operan eh, juntos la nota es igual en ellos los reporteros no hacen su trabajo además que son oficinistas por eso con leer a uno es leer a todos Arnaldo Cuellar, la crítica de la crítica por la supercrítica que... se está metiendo Javier no, es que hay otro, alguien tiene abierto ahí un... Ah, lo que pasa es que lo estoy revisando en mi teléfono celular. Ah, ok. En vivo. Este, Puede bajar no? el volumen, Javier, de su teléfono, para que no se escuche. Ah, ok. Perfecto. Déjame sí, entonces... No se entendía, Javier. Bueno, voy, voy, voy. Voy, voy volando. Decir todo aquello. Aquí está. Entonces voy a bajar el volumen, ¿verdad? Ok, cero volumen. Empiezo, Alicia Caso, eh, no, perdón, Alicia Caso, buen día, hay medios que operan juntos, la nota es igual en ellos, los reporteros no hacen su trabajo, además que son oficinistas, oficialistas, perdón, y oficinistas, por eso, con leer a uno, es leer a todos, Arnaldo Cuellar, dice que la crítica vale por sí misma, empuja a la búsqueda de soluciones, ya quisiéramos más crítica en el ambiente asfixiado en el que vive Guanajuato. Y eh, Leonora Villegas, evidentemente, en las au, eh, autoridades de Guanajuato Capital no existe autocrítica, lo que se traduce en soberanía y autoritarismo. Arnaldo Cuellas nuevamente, que anda muy hiperactivo. Eh, la regulación debe ser para el gasto público que se aplique en publicidad como en cualquier otra política pública. Eh, Arje, Klin, sí, así es, hay mucha opacidad desde el inicio, saludos Carmen, un gusto escucharte. Ashan Chaparro, admiro tu trabajo Carmen, José Luis Gordillo, La Bandera Noticias, Juan Campos, aquí en Guanajuato Capital, la mayoría de los medios están cortados por el gobierno, por eso el ciudadano se cansa de que el periodista pierda la esencia de su trabajo puesto que ellos son los que deberían de sacar y hablar todo lo malo del gobierno porque lo bueno de cualquier gobierno es consecuencia de los impuestos de nosotros luego eh, Oscar Espinosa, saludos a la maestra Carmen Pizano, admirable trabajo, pero con este proceso de que apagué el sonido y estaba leyendo me salté dos, que eran los del los, los, principio, ¿no? Leonora Villegas, gracias Carmen, muy clara tu intervención. El noventa de los medios de comunicación que cubren la ciudad de Guanajuato están vendidos a la administración municipal y estatal. Eh, ¿Qué más dice? No existe el periodismo de investigación. Eh, lo que existe son paleros que desinforman a la sociedad, y cuyo papel es alabar al personaje político en turno. Eh, Leonora Villegas, el IASIP, eh, está de adorno, no tiene independencia del ejecutivo, el recurso de revisión no se garantiza que se te entregue la información. Y en espera de que lleguen nuevos, pero son todos los que hay. Y básicamente, eh, convergen en eh, felicitar la participación tan profunda que tuvo la doña Carmen, ¿no? Gracias Javier, este hasta ahí la dejamos con los eh, avisos y vamos a ver, Carla quería intervenir, no sé si todavía eh, Carla o ya no. Ya se me olvidó lo que iba a decir, perdón. <risa> bueno, la reacción de Carmen Pizano sobre los comentarios del público. Hola, pues, eh, ¿qué les puedo decir? La verdad es que siento mucho que, que haya esa, esa percepción entre, entre la eh, sociedad civil de eh, que leer una nota eh, o leer a, a un reportero o reportera es leer al resto. Yo creo que no, hagamos un ejercicio, de verdad. Eh, además, conozco a mis compañeras y compañeros y... Y, y no somos oficinistas, o sea, sí salimos a trabajar. Muchas veces, insisto, lo que, nos, lo que nos limita es la línea editorial. Pero hagamos el ejercicio, leamos, leamos a los diferentes medios, leamos a los diferentes reporteros y reporteras y, este, y demos esa oportunidad. Y, y bueno, qué más decir más que agradecer. Agradecer de verdad por este espacio, por esta oportunidad de hablar, de hablar un poco de la experiencia que, que, que vivimos este, desde, desde los medios de comunicación. Eh, y que bueno, eh, no, no me queda más que, que reiterar mi agradecimiento y mi, y, mi, este, y mi admiración también, por qué no decirlo, al trabajo que se hace desde el Observatorio Ciudadano de Guanajuato, que al momento de su creación debo decir que yo fui una de las de las críticas cuando se anunciaron los primeros integrantes y primeras integrantes de, del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, este, en el momento político-social en el que surgió, eh, las personas que, que lo estaban integrando, debo reconocerlo. En su momento yo dije: con línea panista este, se crea el Observatorio Ciudadano de Guanajuato, ¿no? Algo así: militantes panistas, lo que conforman un Observatorio Ciudadano en Guanajuato capital con una administración priista. Eh, pero ahora veo que, que, que, que sí, ¿no? No, no, no tenía el placer de conocer el trabajo de, de, de sus integrantes y, y veo que pues eh, funciona, funciona como, como sociedad civil organizada y que a nosotras y a nosotros nos, nos sirve de, de mucho. Y pues bueno, no, no me queda más que agradecer, agradecer el espacio y, este, y el tiempo. Que, que, que han destinado para, para este conversatorio, y el trabajo que están haciendo desde la sociedad civil. Y bueno, yo en este momento me despido porque debo decirles que estaba o estoy en una entrevista y pedí unos minutos que se convirtió en una hora. Y, y pues bueno, me despido porque aquí está también eh, la persona a la que estoy entrevistando y que pronto verán también en PopLab, habla, hablando sobre la violencia en contra de las mujeres. Y es una entrevista que estuve persiguiendo durante tres meses. Entonces, este, ya ya, me, ya ya llevo una hora y le pedí unos minutos, y, pero muchísimas gracias. Gracias a ti, Carmen, este, por, por haber aceptado estar con nosotros. Esta es tu casa y te volveremos a invitar para que sigas colaborando con el observatorio en la medida de las posibilidades. Le doy la palabra ahora a Piri Santibáñez, que la está pidiendo. Yo nomás despido a Carmen con mucho afecto, mucho respeto. Y tienes razón lo que tú dijiste cuando se construyó. O constituyó el observatorio. Ahora nos acusan de revistas, de viejitos amargados, que buscando un hueso, que, que estamos así porque no tenemos hueso. En fin, somos dignos de todas las acusaciones que no, no coinciden en nuestra opinión. Lo cual me da gusto, hoy, Carmen, porque ha sido muy objetiva, muy buena. Y lo que sí me amo, quisiera dejar como parte final del programa, para un digno análisis del observatorio, el jolgorio el de anoche que organizó el Edil Reelecto con motivo de las carreras del rally que es suyo, en el que a presidentes municipales y locales, tal parece que ya está en abierta precampaña, para no sé qué, pero esa precampaña tenía una gran fiesta ahí en los pastitos para todas esas gentes. Es digno de mencionar nada más gracias por todo Memo. Sí, no pues yo le quiero dar las gracias a todos, este, me queda claro que uh, el límite que, que podría tener cualquier ciudadano para dirigirse a la autoridad es el respeto que nos deben entre sí las personas y la conducta ética es decir, que siempre estemos apegados a la verdad para señalar cuando vemos algo que está equivocado, erróneo, y eh, por supuesto que qué bueno que tengamos soluciones. Pero los ciudadanos no, ten, no tenemos obligación de tener todas las soluciones. Tenemos el derecho de señalar cuando vemos que está algo mal. La autoridad tiene todas las posibilidades, porque la ley se las da, para poder solucionar los problemas. Y para eso les pagamos, para eso ganan un salario derivado de nuestros impuestos. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en otra sesión pública más del Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Hasta luego, buenas tardes, buen provecho.